Es la línea de tintas con los colores más vibrantes tonos increíbles, siempre en tendencia y a tu alcance Con gran duración y cubrimiento Ahora con aceite de coco que cuida tu cabello Encuéntralos en tu tienda de belleza o virus supply favorito Mi vida es cool